Hola a todos, mi nombre es María Andrea Félix Audelo, soy estudiante de Maestría de Ingeniería en Ambiental y Civil. Eh, actualmente estoy trabajando con la Universidad Tecnológica de Bolívar, hago parte del semillero de investigación en ciencias ambientales y más que todo enfocado a estudios muy locales, en el caso mío de enfermedades coralinas y enfermedad. Bueno, decidí enfocarme en la ingeniería ambiental porque desde chiquitas siempre me ha gustado el tema de las ciencias ambientales, cuando estudiaba en el colegio, la química, todo eso me llamó la atención. Entonces, ¿no? así fue como conocí la carrera y poco a poco me a medida que iba dando, también más materias, más enfocadas a cada uno de los, digamos, a las matrices ambientales que se trabajan, fui agarrándole más cariño hasta, digamos, llegar a la en el que estoy ahora trabajando por parte de la maestría, que sería aplicar todos esos conocimientos de ingeniería ambiental, eh, digamos, un campo mucho más específico. Bueno, con el grupo de investigación estamos trabajando diversos problemas ambientales locales. Hemos trabajado desde eh, la presencia de contaminantes acuáticos, de, de contaminantes emergentes en fuentes acuáticas, animales, y en el caso específico también estamos trabajando con enfermedades coralinas en Cartagena, Entonces, es un tema que nos ha llamado mucho la atención, porque no solamente es desde la parte biológica que se está viendo, sino también eh, tiene una, un componente informático, tiene también digamos un multidisciplinario. Bueno, de aquí a 10 años me gustaría trabajar en el doctorado, también enfocándome a problemas ambientales de aquí de Cartagena. Eh, siempre me he imaginado seguir estudiando, seguir aprendiendo porque a la largo nunca deja de aprender. Y lo bonito de todo esto es de aprender y pues, transmitir todos sus conocimientos a los estudiantes, a las comunidades locales. Y porque a la larga no es solamente trabajo de una sola persona, sino de todos como comunidad en grupo. Bueno, es importante porque son carreras eh, multidisciplinarias eh, que no son solamente del trabajo en el equipo. Eh, lo que yo no tengo puede que otra persona me ayude y pues esas son cosas que no distinguen de género, no distinguen digamos de condiciones de a la larga. Todos como comunidad nos competen todos los problemas ambientales porque el talento es de todos, no solamente de los hombres, no solamente de las mujeres, sino de todos como la comunidad. Y pues es chévere trabajar en grupo y en conjunto para digamos solventar y buscar eh, nuevas alternativas, eh, soluciones para y tirar todos los problemas que se han causado.